Saludos a YouTube. Ahora sí ya llegamos al juego. Estoy jugando el Ultimate Team y aquí vamos a jugar con puras estrellas. Tengo un equipo con Rogers de coreback el perro con Jerry Rice, con Calvin Johnson, Pero no hay dinero para pagar Sanders en la defensa. Fenrir bajo Erlandson. Se hablaba de Trubisky como vaca. ¿Qué opinan de ello? A mí no me gusta Trubisky La neta, a mí, a mí Tal vez como backup Pero si llegara a pasar algo con Lance No creo yo, miren, es contra los vaqueros No creo que yo, este... no. No creo yo que mmm, Trubinsky fuera quien nos entraría a solucionarnos la vida. Yo la apostaría más a Mariota con todo y todo. Dice. Arroba Fenrir-Erlandson. Me gusta más no hay, no hay dinero, perro. No, no eso. Dice. Ni a mí, la neta no me late, pero sonó el chisme y no me convence. Frankuti911. Dice. Y para mí esa es la cuestión, sería ganar sí o sí, porque la llegada de Brady nos va a cargar la nómina demasiado y si no quedamos campeones el equipo se podría venir abajo en los siguientes años. Es correcto. El perro no, 49 no tanto por break. dice, Jets no va a diferir de Zach Wilson. No, ellos ya están casados con ellos, ¿no? Y con Jets está difícil hacer un trade. Por esa razón, ¿no? La neta. Uy. Uy. Está, vámonos. Prime time. Deon Sanders. interceptado. Deon Sanders. Este. Y es que aparte, mira, o sea, Brady cuesta 10 millones. Con los 25 que te liberas de... ¿De ¿Cómo se llama? De, de Garoppolo, pues está chido Pero es que Brady va a querer un montón de cosas Y ahí es donde se nos va ir el billete Y la neta, yo no creo Que ese sea el camino Yo no creo El perro 49-bajo Dice Bien, comienza Tosco Ve profundo Caballero 30 Dentro de mis retos tengo que mandar 5 trallas Nuevo cuerpo de RBS Nuevo cuerpo de Rackbacks. Pero pues es que Mitchell Pues es el único seguro, ¿no? Este... sí, según yo, Mitchell es el único seguro Monster aceptamos los Wilson, no sabemos Hasty, no sabemos Caballero 30 dice 1, Sermon, bah, Sermon va a ser no me ha no, no no convencido tanto dice pero tampoco es seguro que ganemos con lance aunque como Pablo sabe yo tengo confianza de sobra en el chico y para mí nos va a dar un nivel muy similar a lo que teníamos con Garoppolo pero yo estoy seguro será mejor que el siguiente año tiene demasiado talento el peo 40 y no lances a los tres dice, años Sí, un... Pero hey, si también es, es, creo que es agente libre, estaba yo leyendo, y es agente libre, creo que restringido, pero también es agente El libre. El perro pues 49-bajo, ah. dice, ah. Sermen fue un desperdicio de draft. Yo creo que sí, pero ya ves que al principio me decías sí, Sermon, y yo también dije, ah sí Sermon, pero resultó ser... Un bust. Ahora, yardajes cortos, no necesitábamos un corredor la neta, ¿no? Touchdown con Jerry Rice, ya completé. Caballero 30. Tres pases bajos. Y cinco tallas de falta uno. Vamos a darle chance. Dice, Pero yo no creo que sea bien También moneta. salió noticia de que Cahil quiere a McAfee Sí, también salió o esa Y la neta yo no, yo, no, yo no Por favor no ¿Ves los gringos? Hell no. ¿Para qué? No necesitamos Dice, a McAfee Mucha lana, Otro problema es que el lance que no. le hace falta Aprendizaje y el equipo está para ganar Ahorita a ver si no cuando lance esté listo el equipo ya no esté como ahorita Y esa es la disyuntiva Y esa es la disyuntiva que está enfrentando Dice, Ahorita la directiva Oigan también está fuerte el rumor que el McDaniel se lleva Va a Monster, que opinan bueno o malo para nosotros? Pues mira, El perro 49 con Nechel está bien Dice, con Mitchell estamos bien Yo creo que ya debe ahora sí involucrar a Juguito A Juice, pues sí, porque Juis también ya notará de irse ¿no? Miren, lo que plantea Betiski es la gran disyuntiva de la directiva Supongamos que no la apuesta a Brady O a Rogers y se la juega con Lance Caballero Y traigo. cuando esté Lance Pues el equipo y ya no va a estar Y entonces todos le van a reclamar ¿Por qué no trajo? ¿Por qué no trajo a Brady? ¿Por qué no pudimos ser campeones? Y la directiva no hizo nada Y ahora que tenemos a Lance ya listo No hay equipo shalala, shalala. Entonces ahí les encargo ¿eh? Dark Sugar dice que bueno, se o sea, vaya. Warren Sapp tengo. el perro 40 <ríe> sí, que onda. se vaya monster no hay dice, arroba Frankuti 911 ojalá se lo lleve y hasta a Jimmy <ríe> un completo y completo, completo a patear. Brancuti 911 dice eh, Frey es un jugadorazo pero ya no quiero otro de Ford buenísimo si pueden estar en el campo pequeño detalle dice también es el tema con Trent Brown que lo mencionaban hace rato Sanos pues podría ser el mejor tackle de la liga pero se lesiona mucho Está muy tentativo porque es de los mejores En protección de pase Y no saldría tan caro Estaba yo viendo que lo están prospectando Para un contrato de 2 años y 20 millones a 10 por año Tal vez 15 asegurados Pero se lesiona mucho Lo, <ríe> lo mismo con McCaffrey ¿Para qué queremos un hombre de cristal? La neta, yo zafo. Muy bueno, sí, buenísimo, pero se lastima mucho. Y ya ven que les agradezco ni... tenemos esa maldición de que se nos lastiman todos. Pues, la neta, ¿para qué? Calvin ya está, ya cumplí todas las metas Cinco trayazos, cinco pases bajitos Y ganar el juego Y ese lo vamos a ganar Contra los Vaqueros. El perro 49-bajo Dice Y ya mi sueño guajiro Que el Mexala la arme de guardia derecho Gutiérrez, yo qué más quisiera, carnal, 3. pero está cañón. Dice, traer a Macafre es traer a otro máster. Sí, pero si se lesiona, carnal. Franciski es 911. Mí. Dice... Y la pregunta del millón es dónde carajos está Aaron Banks. Tienen que correr al que hizo el draft pasado, sea linchos Shanehan jajaja. Yo también pienso eso, Frankuti. La neta es que, hijo ¿Ya, ¡Ya te mandé tu playera, Frankuti! ¿No te ha llegado? Yo espero que ya haya llegado. Lo mandé desde la semana pasada. Eso es lo que más pido. Que lleguen los que tengan que llegar y suerte a los que se van. Pero la neta que nadie se lesione ya. Es un infierno eso. A ver, ¿quién Tyson. les gusta? Dice Va a ser encuesta Voy a hacer encuesta Si a hacer tenemos encuesta. a McCaffrey, Tendrían que rolarlo constantemente Para que no me lo chinguen Él <ríe> les va El perro 49 guión bajo Dice No creo de ahí salió la joyota de Michelle. Ahí les va una encuesta. Contéstenmela y con esa jugamos. <ríe> Frankuti911. Dice: Si ya la recibí hace rato, muchas gracias de corazón, hermano. Bien, entonces, canal, pues mándame, mándame foto con tu playerita, ¿no? Para que la banda vea que nos mochamos aquí en Canal 49 y en Twitch también. Qué chido que te llegó, hermano. Espero que te haya quedado. No, es, es la mandé un Italia porque no, nunca supe tu talla, dice No creo. De ahí salió la joyota de Mitchell. Sí, salió en una ronda baja. Y, y Mitchell ha salido rentable. Sí se lesionó, pero creo que no nada de gravedad. Hay un liniero por ahí de los Jets también que me interesa mucho es muy rentable que estaba en Washington lo cortaron <risa> y podría ser bueno eh y no saldría tampoco tan caro es guardia derecho entonces este pues hay cosas hay opciones ahí bien interesantes Brady bueno fenrir yeah. r dice Lamar Jackson XD Frank 911. ¿Pidieron a Brady? Si, sí, claro, como Shanehan es súper cuidadoso con los jugadores, el guap parece que los quiere lesionar a fuerzas. Pregúntenle a Lance. Ah, <risa> sí. Bueno, es que a Lance no había de otra, ¿no? Meterlo así, pues era como que. No había más. Estás. Espérate, tranquilo. Touchdown. Ahí está. Dos drives con Rogers. ¿no? Vamos a ver cómo camina el, el equipo con Brady. ¿Eh? Esa no dice, se la sabían. Si solo está esa opción, me quedo con Brady. Caballero 30. Dice. Drivers. Estaba Rogers estaba Brady y estaba Lamar, Ahí estaba la opción y pidieron a Brady. Yo qué culpa tengo. It's good to make it 14. Con Rogers llevan dos touchdowns, ¿no? So y lleva 5 de 5 para 52 yardas. O sea, el equipo ha caminado bien con Rogers. Ahorita vamos a ver qué tal camina con Brady. ¿Les parece el late Porque tengo, tengo a los dos ¿eh? en mi equipo. Entonces, yo espero, mira, de, de, de lo Henry que se Yo Erlanche. la neta espero que, que, que ya Shanahan ya no manche. Hay un stream en tus anuncios: El perro 49-Dice. bajo Dice, <risa> Yo creo que si le das a Lance una línea ofensiva chula, va a brillar el chamaco. También creo que, que sí. 911. Dice, sí, pero le carga demasiado a De Evo también. Yo me imagino que lo quiere hacer con McAfree, es otro back, pero De Evo es un tractor McAfree, no aguantaría ni un partido como él. Por ahí están hablando de, de Corra del Patterson, ¿no? Yo creo que no es necesario con contigo, ¿para qué queremos a Corra del Patterson? Pero si hay quienes están... Pero hay quienes están hablando de Corra del Patterson, no sé cómo vean ustedes esa opción. Para alternarlo con Divo, no sé, yo creo que no es necesario, pero también andan hablando de esa opción, ahí va. Ahí va Dion Prime Time, ¿eh? sí, va Bueno. Vamos a meter a Brady, Deslate Fenrir-bajo Erlandson. Cómo camina la ofensiva con Brady. Es lo mismo, ¿no? El Patterson no le veo mucho sentido. Ah, ya no lo tengo. Ya me lo quitaron, ahí está, nomás los emocioné Entonces seguimos con rogers <ríe> ah, Es que lo puse en un trade, ya me acordé Y tenía Brady Y Frankuti 911 Dice Si ya le gustó al Chaneján esas jugadas y como que Quiere a otro para dosificar pues estaría, imagínate, los pero pues tampoco los puedes aventar todo el tiempo, ¿no? Yo tampoco lo he sentido, mi tampoco. Caballero okay, 30, qué? dice, qué bueno. Qué bueno que no tengo a Brady, pero tengo a Lamar Jackson, ¿eh? y es una bestia. Pues los pongo, lo, lo pongo y van a ver que es una locura, pero mejor no. Caballero 30. Dice. Cambialo por unos tazos. De Rogers a está. Profundo. Ya lo cambié y ni si, creo que estaba yo pidiendo a Ronnie Lott por, por Brady Boltamoche. A ver si sí me hicieron el canje o si sigue ahí en el Suga Dice, Dice. Arroba Frankuti 911. Ahora imagina esas jugadas, pero con lance. Imagínate. Frankuti 911. Dice Pues fue lo que hizo toda la temporada pasada jajaja. Ja, ja. Lo único que funcionó en la ofensiva Eran esas jugadas o okay, que otras Está touchdown ¿No fue? ¡Ay! ¡Se le cayó! Un está 17-0 al medio tiempo Sí, señores Rogers con los Niners, ¿eh? ahí nomás Ahí va Lamar Jackson Pues fue lo único que hizo la temporada pasada Lo único que pusieron en la oficina era Yo espero que este año este año, Lance ya no corra tanto Ya lance más Pero si no le pone línea ofensiva Al final del día, miren, traigan al que quieran Pongan al coreba que quieran Si no tenemos línea ofensiva y ya valimos quesadillas. Neta. Mañana, vean, Canal 49 estuvo chido. El de la semana pasada estuvo bien tosco, eh. Le fue muy bien al video. La neta es que la banda sí hizo mucho ruido. Pero el de el de mañana no es tanto main, ¿no? La neta no es tanto tren. El de mañana sí es como más para los que estamos preocupados por ya la realidad de los Niners. Veanlo. Sea quien sea el cube, quiero saberlo ya. No tolero la incertidumbre. Sí, ya sé, carnal. Yo también estoy como en esas... El Lynch. Trancazo de John Lynch. De nuestro gerente general. Jugando con los Niners. Dark Suga. Dice. Eso va a estar bueno. Saber quién es. Y en Por Leonard. ¿también? Tengo una defensivota, ¿eh? tengo a Warner, tengo a Leonard, tengo a Lips, tengo a Bloom, tengo a este, Warren Sapp, tengo a Payne, a Davenport, tengo una, buena, una muy buena defensiva. Dark Suga dice, se podrá saber un poco si vamos viendo qué pasa con la agencia libre. Frankuti 911. Sí, mañana vamos a empezar a ver eso Dark. Eso ocurre cuando pones Brady en el título. Todos los niños Rata inmediatamente ponen like jajaja. Ja, ja. <risa> Así Caballero es. Caballero <risa> Trey. Yo no pensé que pasara. L. L. Y pero y Justin le estaba jugando chido o no. Pues sí, pero... <coughs> Tal vez porque no, nunca lo pusieron en su posición natural. Y no creo que lo pongan porque pues ahí está Trey Williams. ¡Ah! Entonces yo no creo que Justin Scoo vaya a jugar. Y si no se adapta a otras posiciones, yo no creo que su que va a ser muy rentable en el equipo en la neta. a notar Los Cowboys. ay maldito sea. So a decent deficit at this stage in the second half, four down territory. No doubt about it. There's not a chance that he hasn't looked ahead and said, "Okay, if we gain yardage on this play, this is what we'll do going forward." If we No gain on the play and it's going to be second and goal. try to run Ah, ya lo tenía modo, anotaron los Cowboys dice sé que no se puede pero creo que Lance sea titular y cae Kaepernick en la banca para que aprenda Lance, ya que hasta cierto punto ambos tienen casi el mismo estilo imagínate Frank Guti, 900, Sol, Juan y JPDA dice, lo mejor de la temporada fue ver tacaño. llorar a los Cowboys y Packers, no puedes pedir mucho más en una temporada Sí, la neta yo me fui contento por eso pero fíjate lo que dice, imagínate que si Kaepernick y atrás Lance. Imagínate a esos dos adentro del campo. Sería una cosa bestial. Pero Sugar. Pernick ya me lo bloquearon muy feo. 911 sí. Que perdieran por segunda vez consecutiva los Rams. Dark Sugar Dice. Tercera. Tercera. Que perdieran por segunda vez consecutiva los Rams. Qué temporada. No, la, la verdad fue ver a los Cowboys y Packers <tose> y sí. Yo hubiera querido ver Sí, la que nos faltó fue la tercera De los De los Rams, pero ve. Ya no hablamos no hab, de esas heridas No, no, ¿qué hice? ¡Ah! Arroyando. Era Dion Sanders, ¿en qué años estamos? Dion Sanders, ya les dije que estoy con el Ultimate Team. Tengo a Dion Sanders, a Jerry Rice, a Larry Fitzgerald George Kittle, este, Raheem Monster, tengo a John Lynch, tengo a Fred Warner, tengo a... Tengo hasta Golik de centro, a Calvin Johnson, tengo un equipazo, ¿eh? Un equipazo y miren, están dando batallas estos vaqueros. Yo que ya la tenía controlada y vean Frankuti 911 Ay. Dice Me gusta la idea pero Kaepernick no va a regresar ni de chiste De hecho lo de Flores fue como Miren le dimos trabajo de barrendero en los Steelers para que vean que somos chidos Dark Suga Dice Ja ja ja a lo Jimmy no, también a la Rogers. El rogers también se equivoca en momentos importantes. No lo podemos negar. No, nomás, más. No, más este Jimmy G. <risas> Voy a dispararle con John Lynch. Va a ser una locura. Frees guarder se sacó He'll lose a yard play down. Y Cam -Cancelor está de centro de esquinero también o sea, Me están SAS los vaqueros Con mi equipo repleto de estrellas, ¿eh? Frankuti 911 dice <coughs> por cierto el otro día estuve pensando en lo que dije que con Alex Smith ya hubiéramos ganado y llegué a la siguiente conclusión a ver échala porque yo no creo que Fenrir con Alex Dionne Smith hubiéramos Ferland. ganado absolutamente nada dice te bailo gacho no podemos permitir eso acabalos Sí ya, ya, ya me voy a concentrar ahora sí para que vean y Dion Sanders ¿sí es el que regresa a ¿eh? Ya, vamos a acabar a los vaqueros ya se mancha. El perro 49-bajo Dice De que me perdí Tuve un pequeño contratiempo De que ya me están empatando Este pues va y ya quien me escucha perro A ver Corre, corre, corre. Bien, sí, primero. Nada más que se paró el reloj. Está Ray Bush! Tengo, eh. Sí. ¡Corre, Rogers, corre! barrete ¡Eso! El perro 49- guión bajo. Dice... Pues pegale al blitz, perro Caballero 30 Sí, ya tengo la ofensa, esta es la de la victoria Ya tienen que empezar a la quemar sus tiempos La vacuna AstraZene que está bien culera Caballero 30 Dice <risa> No se la pongan Demasiado tarde, cabrón, a mí ya me pusieron dos Y para qué te cuento, la neta Sí sentí que, que ya veía los ojos del señor De verdad, neta 911. <risa> Y me falta la tercera Dice Alex Smith era igual que Jimmy en cuanto a pases de 10 yardas Pero el jamás arriesgaba el balón, era rarísimo que le interceptaban Con el jamás perdíamos una ventaja, pero jamás podíamos remontar una desventaja Tampoco, jajaja ja, ja. o ¿Sabes ¿cuál era el problema con, con, con Alex Smith? No estoy de acuerdo, él cuidaba muchísimo el balón Pero en ese cuidar el balón, en ese tanto cuidar el balón Pues no, nunca logramos nada Hola, ya vienes, soy Vigal Hola Vigal, ¿cómo estás? Saludos, carnal Dice, well, a mí las Spatnik me cayó horrible, me siento del carajo. Yo ya ni sé a cuál irle. Voy a tener que ir con los rezagados porque se me pasó mi fecha. Y voy a tener que ir con los rezagados, pero este, la neta sí me están dando miedo todas las vacunas. A mí la AstraZeneca la neta sí me reventó feo. Y esto, pues ya, ¿para qué les cuento? Frankuti 911. Dice: Todas las vacunas están bien culeras, pues, ¿cuál está chida? Caballero 30. Dice: Es mejor un supositorio con cara de pablete. Caballero, ya vas a empezar a sacar tus guarradas, valedor. <ríe> no sé por qué te pusiste ese nombre si eres todo lo contrario. Ahí está. Ahí está. Sí. El Megatron. Alonso Chapa 1. Dice. En la defensa agarra un liniero. estuve agarrando, hermano, pero no, no, no, no le pude. Más que al principio se no los pude contener, ahorita ya no. Pero ya es El perro 49 bajo Y ahorita está pura rodilla al suelo, pero les voy a anotar. Y esto va para YouTube, ¿verdad? Esto va para YouTube. Pero pues no, no lo voy a. A ver si no me lo bajan. Dice: Caballero, todavía estamos en horario familiar. Después Está. de las 8 ya empieza el canal 69. Caballero, <ríe> Touchdown. 30. Dice: Es como una lacruda de una semana de pedota. <ríe> F. Contreras, 316. F. Contreras, ¿cómo estás, carnal? Bienvenido. Qué chido Hola, que andas banda. Aquí. Es, tú eres Francisco el mamado y el otro es Francisco el. El chido, así, les, así los distingo: a Frankuti y a Eve Contreras. Antes me hacía bolas y luego ya no sabía ni quién era quién. Ya tenemos a los Cowboys. Sí, señor. F. Contreras 316. Dice. Así es, ya le estás brillando. El truco. Ja, ja, ja. Sí, ya, ya nos empiezo a ubicar. Más. <risa> Bullard Zapt con WhatsApp. Vamos a entrarle con Warren Ahí va Bullard. El perro 49-Bajo. Dice. Ah. Y yo soy Francisco, el coach perro. Tú eres, tú eres para acotorrear. Dice: Vas a tener que editar el video, mi estimado Pablito. Pero si yo también. ¿Me está interceptado, bien. No sé quién fue, pero. Bien. ¡Ah, bien! Dice, este es de la ya banca, tenemos 201 personas, personas en Twitch. Bon la Iners. Ya somos 201 carnales en Twitch. Qué bajo. chido. Dice: Lips. Ya, ya, ya intercepté, perro. 201 personas en Twitch, ¡qué chido! Alonso. Buen dato, sí, ya, mira, 201 yardas, precisamente, del güey, Ahora vamos a acabarlos de masacrar porque son los vaqueros, nomás por eso. El perro 49-bajo, dice, bien, puro play-action, F. Contreras 316, ¡Qué sí, sí, sí. ¡Ay, ¡Casi de Jerry Ryzen! ¡Y va a en Play! Caballero 30. Play! ¡Saca las playeras! <risa> ¡Ya voy a sacar las playeras! ¡Ya ¡Profundo con sacar va ¡Dice! ¡Y profundo con ¡Ya ¡Alonso Chapa, uno! ¡Dice! ¡Yo ah, llegué no y había 89 personal. personas, ahora ¡Ya 201! ¡Sí, está bien chido esto! Profundo con Kino, dijeron por ahí, está, profundo con Kino, cómo no, vámonos, corre, ahí está, tiempo fuera, todavía les quiero anotar, propongan, digan, qué mando, qué mando, les voy a hacer caso en las últimas jugadas, qué mando, fúrense porque se acaba el tiempo, no mando lo que yo quiera, Seguro van a querer un pase largo o algo así, a ver qué, play action, va, F. Contreras 316 Dice Una pase a Yuschik Va, ahorita ahorita metemos el pase a Yuschik, va El perro 49 bajo Dice Eso, otro play action con Rice Caballero 30 Ah, se no fue Rice fue Megatron, pero ahí estuvo play action Todos largo y cubierce Smith el ahí va este 49 juntos, a Dice Recuerda a Juguito Si sí, vamos a buscar un pase a Juguito A ver Creo que un, un strong Por ahí hay un Pase a Ahí está el pase al Juguito Aunque ya no está Aquí no está Juguito Aquí tengo a Reggie Bush De fullback Alonso Recuerden que este es el ultimate team Dice Juega el modo Super Bowl con los jefes Hay interferencia ahí ya ha jugado un montón de Super Bowls con los jefes, mi Alonso. Ya uno más. Ahorita, acabando este ahorita, vemos qué, qué se les ocurre. ¿Qué dijeron? No play Action Rise, todo largo y un callback sneak. Recu... El perro 49 bajo. Dice. Pase pantalla. Va, va, va, va el pase pantalla. Con eso vamos a anotar. Al más puro estilo este. De los Rams. Dark Suga. Dice. Lo que hubiera hecho Calvin en otro equipo. Y. ¿Cómo se despreció el este señor Calvin y Johnson, ahí? Johnson ahí? ¡Ah! La bloque lo bloquearon. de fútbol! ¡No! ¿Puedes creer? Es pues que la, la, la, la tochera ahí presentó Caballero fútbol. Dice. Ponte a jugar con mis sentimientos Así diría tu señora no, Yo no juego con los sentimientos de mi mujer Jamás a cargar con David. Ahí me lo va la intercepción Ah, no, se acabó Le ganamos a los vaqueros con el último equipo, señores, Aaron Rogers en los controles, ¿no? Hace ocho días vimos acá, perdemos. Y esta vez fue... Dice. No Aaron bueno. Rogers. Gran línea. <ríe> sí, mira. Y ahí está, completo todo el récord y ahorita me van a dar más monedas y más cosas vientos. F. Contreras 316. Dice. Mi vieja juega con mis sentimientos cuando me pide tareas de la casa el domingo en la tarde. A muchas mujeres se les ocurre eso. No sé por qué hacen eso, pero... Este... <risa> pero mientras no sea en temporada, carnal, está bien. Si es en temporada, sí, sí es como... Ah, es que para todo cua, cua. Miren. Actem Builders Fantasy Pack por uno. Venga, a ver qué me van a dar. Órales. Pues obviamente de los Niners, ¿no? Vamos a agarrar un pack de Caballero los Niners Caballero 30 Dice No te quemes, Pablo oh, oh. Ahí va, vamos a abrir el pack de los Niners A ver a quién le dan ahora El perro 49-bajo Sí Dice Ya jugaste versus Steelers Ya jugaba contra es los Steelers con sí, alguna vez, pero... ¡Órale, Alex Dice, Mac! Ese es el problema Siempre eligen las reuniones familiares en la temporada Sáscate y siempre a la puñetera hora que juegan los Niners. A ver, ¿puedo, puedo, ¿puedo elegir alguno de estos dos jugadores? ¿A quién escojo? Vamos a hacer encuesta. La encuesta, este, despedimos mientras YouTube, señores, un placer haber estado aquí. Está el último team con Aaron Rodgers.